Hola, soy Ismael, soy psicopedagogo y especialista en la facilitación en formación de jóvenes. Soy de sololá y tengo la gran oportunidad de viajar al lago Atitlán, el lago más bello del mundo. Llevo 10 años trabajando en proyectos de jóvenes en donde hemos eh, construido para el desarrollo de los jóvenes para que sean capaces de dirigir el desarrollo de sus comunidades, de buscar soluciones innovadoras y de dirigir su propio desarrollo llevo dos años trabajando en punto crea punto crea es una gran oportunidad para los jóvenes y para las comunidades donde las comunidades tienen una carencia de laboratorios de investigación de creación de hacer cosas de inventar que es una necesidad en el país por lo tanto punto crea viene a fortalecer las habilidades de los jóvenes en las áreas steam en las áreas socioemocionales de los jóvenes son parte del liderazgo en el desarrollo de las comunidades, son el protagonismo de su desarrollo que es lo más importante para un país. Su apoyo viene a fortalecer las habilidades de los jóvenes y gracias a su apoyo podremos soñar una con Guatemala con muchos laboratorios donde los jóvenes estudian, investigan y crean cosas en comunes. Gracias.